de ese segmento de lo que es eh, eh, la barriada y los sectores de San Francisco de Macorís para integrarlo como integran en el baloncesto como integran en, en, en, en el béisbol pero yo lo que tengo que hablar de baloncesto eh, escuchaba que hablaba de, de, de, del torneo de Puerto, de Puerto Plata, Plata ¿sí? que a última hora parece que el dinero salió no sé si era que y no, no había acá, dinero al principio pero si tú te dabas cuenta los, los refuerzos que habían eran jugadores de hasta de 2.500 pesos y 3.000 pesos y hoy tú traes a Paribas y al refuerzo a William Jordan Williams. Jordan Williams. Sí, 25 son, puntos ayer ese eh, caballero. Son, jugado, son jugadores de alto renombre que no te van a cobrar por un juego. ¿sabes? Te están cobrando quizás por lo que restaba la serie regular. Otro te está cobrando por lo que es el playoff. Si son un 3-2 la serie, te está cobrando los tres partidos. Y, y, y con lo que tú estás pagando a esos tipos, es decir, eh, tú vas a pagar la, la serie regular entera. De los demás sí. refuerzos que, que hay ahí, tú sabes. Entonces, eh, hay que destacar eso de este torneo que ya al final ha cogido un auge con, a nivel técnico de, de estos jugadores que se mantienen jugando. A pesar de que Víctor Liz inició con el equipo de. Este equipo de, de, de, de, de, de, de Batei. Empezó Víctor Lee, No, Víctor Lí empezó con Richard, fue el equipo de Richard. Sí, el equipo de Batey. ¿Richard no está en batei. Batei, sí. Víctor Lee empezó Batey a poner... y 3, sí. Ahí empezó Víctor Lee, se tuvo que ir, que amarró parece una chinita ahí en Puerto Rico, es lo que, es lo que tengo entendido, y llega a París a, a ese equipo. Sí, llegó París y de inmediato, señores, 35 pu 32 puntos ayer para París. más. París, que es un espectáculo. Eso es donqueo, van y Don donqueo sí. bien, imagínate. Eh, por cierto, París, que, que, que, que ya tiene un contrato, Creo que se estará yendo a Puerto, Puerto Rico, Rico, sí, a jugar. Eh, tremenda, tremendo jugador, el jugador más valioso de, de, de la temporada 2020 en la República Dominicana y mató todos los torneos de jugó, París hizo de todo. Es campeón, decir, campeón. Sí, campeón. No, no fue campeón en, en Santiago, ni en el distrito, pero ya fue campeón aquí, fue campeón en la LNB y me parece que también estuvo por La Vega, si no me equivoco. Él estuvo por La Vega, sí, creo que sí, al final estuvo por La Vega. Pero no creo que fue el campeón. Pero en todos los lados que tuvo este señor, eh, daba un tremendo espectáculo. Sin duda. Este señor París va. Y mira, destacando ese partido donde París consiguió 32 puntos, mi querido Ariel, el equipo de los Eduardos de Batey, del que estábamos hablando, sí. consiguió la victoria ampliamente. Un partido, una paliza, terminaron 101 por 91 de 10 puntos. Porque terminó ese encuentro, destacar que ese ese equipo que está dirigiendo el Franco Macorizano Richard Ortega. Así es. Que tuvo una tremenda temporada regular. Me parece que consiguieron 6-2, 6-2, algo y así, 2 y, y ahora pues se coloca entonces apenas a un partido de la serie final. Sí, es eh, como te decía, el jugador más nivel que tenía el torneo era Richard que lo tenía, que era Víctor Liz, a pesar de que el Mellito está un equipo, pero no tiene ese jugador ahora que el Mellito recibe jugadores de calidad y también estaba el Pollito, entró ya a, a mitad de la temporada para el equipo de, de Puerto Plata, de Blo Bellizo, eh, eh, y así, por eso Richard, no diría que no por sus condiciones, ¿sabes? porque cuando Dito dice, wow porque, porque tenía a Victor Liz Liz, no, Richard ya es un dirigente ya reconocido sí. a nivel del país. Sí, sin duda alguna, así que suerte para Richard por allá, y ojalá que pueda meterse ahí también en el campeonato, siguiéndole los pasos a David Díaz, que ha sido un dirigente exitoso, sin duda alguna que San Francisco de Macorís, Ariel, está muy bien representado en lo que tiene que ver con dirigentes en el baloncesto en la República Dominicana. ¿Sabes que Se está jugando el torneo de veteranos. Me gustaría que tú nos hables un poquito de eso. Porque ya estamos llegando, o llegamos a la parte final, ¿verdad? De la serie regular sí, y ahora viene la segunda ronda, viene una especie también de play-in. Así es. Y Me gustaría que tú nos explicara cómo se estará jugando. Pero ayer hubieron dos partidos. Eh, el primero ya el equipo de Frenicol A. Estaba clasificado prácticamente, estaba buscando solamente un número para ver cómo quedaba en la tabla de posición. Y a segunda hora fue también otro partido. Tenemos las imágenes, señor director, de, de lo que fue esos partidos de anoche que a primera hora el equipo de Frenicola de, derrotó 71 por 36 al equipo de Los, de los Sánchez. Ahí está, ahí sí que pasa que los, Risa, Sánchez, los Sánchez, a pesar de que un tipo veterano, que un torneo Como de veteranos, veteranos, todos, eh, veteranos tiene, todos. tiene seis jugadores lesionados. Ayer solamente pudieron asistir 11, a, a, a, eh, una victoria una buena actuación de Oscar García, que encestó 21 puntos en la victoria del equipo frénico, que queda con un récord del 5-5-13. Queda en esta, en este, en este, y en esta serie de bueno. Los Sánchez quedaron eliminados. Y a segunda hora, el juego de Apague y vámonos, que fue el del equipo de los mañaneras, la Liga Mañanera, derrotó 78 por 71 a la Liga Frenicol. Este era un juego a muerte súbita. El que perdía de los dos iba para su casa. El que ganara, empieza un play-in el sábado contra el equipo de Ciudad Segura que estarán buscando lo que es la posición número 5 de lo que es la tabla de posición, para después, el que tenga la victoria, eh, estará eh, enfrentándose, pasando al Raúl Roby, que estaremos iniciando este fin de semana, todavía no hemos determinado cuándo se va a iniciar. Para hoy está parte de los minutos finales de ese partido del de, de equipo de los mañaneros, la Liga Mañanera, una liga que te juega a las 5 y a las 4 de la Ahí mañana. Es que está en la Liga Mañanera Joel Rosario. Joel, sí. Eh, ¿Cuántos años tiene Joel? Joel, pasa, pasa vos, que es Radamé cumpleaños. Sí. Pasa que Radamé entró cuando el torneo estaba en, a los 35 años. Entonces Radamé no tiene los 35, pero es una especie de que no es un tipo canchero, un tipo que juega, en todas, en, se mantiene jugando diario, va que vos solamente juega en esa liga. Y se mantiene, el equipo lo, lo llevó y los equipos lo aprobaron y se mantuvo, se mantiene en esa liga. se sea Radamé un día de juego. En el penúltimo juego. Iba para el juego uniformado en una pasola. Y lo montan con ti, pasola. <risa> Que voy para la cancha. Alvarón. Le llevan la pasola. varón Radamés Rosario. Felicidades, que está de fiesta de cumpleaños. Ay, felicidades, eh. mi hermano Radamés. el mío personal. Así es. Ya el equipo de la Liga Mañanera estará ya enfrentándose ya, como habíamos dicho, al equipo de Ciudad Segura. El equipo del de, profesor Juan Bosch. Así que te, el sábado, a partir de la serie. ¿Es el play-in? Es el play in el cómo empieza, se va a jugar? ¿Será una miniserie, un 3-2? No, una miniserie, a eh, muerte súbita. No, eh, ¿Un 3-2? No, que Un partido. Un partido, no, muerte serie. súbita. Ah, Entonces, bueno. el, que, el que gane esa serie estará enfrentándose ahí a, a, al equipo de Ciudad. El que gane ese pasa, perdón, al, al quinta, a la quinta posición de lo que es la tabla de este torneo de veteranos 2000. 21 Qué interesante, Ariel. En este torneo también se incluye el play-in, como en la mayoría de ligas, ¿verdad? Profesionales se yes. involucrado para darle mucho más entusiasmo, yo diría. Sí, porque antes existía lo que es el gosh. Existe. En las ligas existe lo que es el gosh average, que se va a punto a favor en contra. A veces te va en un partido mal que tú te descuidas y en ese equipo sigue encetándote el canasto. ¿sabe? A veces entra a la banca y hace de todo. Entonces, ahí... Lo que pasa es que se va a favor, el punto a favor y en contra. Entonces, mejor determinamos de que se juegue un juego decisivo, como hizo la NBA, si te das cuenta, el juego de Golden sí. State y, y, lo, y, lo, y los, los Lakers, ellos eh, antes de quien quedara en esa posición, se jugaban un muerte, muerte súbita, después de ahí jugaban una miniserie. Y así está ya el baloncesto, estaba muy moderno, al baloncesto se le ha dado una, un cambio de, de, de, de lo que es la clasificación, todo esto, porque ya era lo mismo que por el gol ya verás como te decía cualquier equipo podía pasar y el equipo que pasó la temporada entera ganando ganando y tuvo una, una baja puede quedar eliminado aquí ya por lo menos se mantiene jugando lo que es un juego a muerte súbita sí muy interesante tú sabes que antes de hacer la pausa nuestra siguiente pausa me gustaría